Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Hoy os traemos mis últimas compras cosméticas. Como ya sabéis, eh, cuando estuvimos en la cuarentena, la verdad es que ahí mi piel sufrió muchísimos cambios. Cambios para mal, <ríe> eh, mi piel es grasa y es, tiende a deshidratarse. Y el caso es que pues, debido a la situación, a las mascarillas y demás, me empezaron a salir muchísimo más granitos por toda esta zona, que además soy propensa a, a, ten, a sufrir de, de acné hormonal. El caso es que pues, con ciertos cosméticos, porque ya estaba desesperada, eh, pues me rompí la barrera protectora de la piel. Gracias a algunos productos que ya os enseñé, eh, gracias a ingredientes como la provitamina B5, como la niacinamida, conseguí recuperar esa, esa barrera de protectora de la piel y ahora mismo tengo la piel pues eh, muchísimo mejor. Así que noto. Bueno, la tengo muy bien, salvo pues los granitos normales, sobre todo pues dependiendo de, <ríe> del ciclo en el que me encuentre, pues está mejor o peor, pero vamos, bastante bien. Desde hace un año no he sufrido ningún brote de, de dermatitis en la piel, o sea que... Estoy contenta. El caso es que dio la casualidad de que estuve probando varios productos y fui acabando con todos ellos casi de seguido. Tenía que comprar varias cositas y aprovechando las rebajas eh, hice un pedido a Min Cosmetics. Entonces el primer producto del que os voy a hablar es eh, Vital Treatment. Esto es una esencia de la marca Blite, no sé cómo se pronuncia porque es coreano, pero bueno. El caso es que yo ya había probado una esencia anteriormente, la de es que COSRX, ¿cómo pronunciáis eso? COSRX Decidme abajo cómo se pronuncia, al igual que cómo se pronuncia esto El caso es que eh, la otra esencia cuando la estuve utilizando me gustó muchísimo no es algo que notes de la noche a la mañana, pero sí que notaba luego que la piel la tenía más jugosa según fueron pasando los meses, como que absorbía muchísimo mejor los pasos posteriores de la rutina. Fue una, una experiencia muy positiva y como luego he estado con otros productos, pues bueno, la terminé, que me duró muchísimo porque el bote también era inmenso como este. Entonces, aunque pueda parecer caro, sale a cuenta. Me gustó mucho y entonces, eh, bueno, pues cotillando en la página de Min vi que esta tenía un montón de buenas eh, reseñas y pues me la he llevado. Lleva, eh, bueno, cinco raíces energizantes. Esta esencia lo que promete es dar luminosidad a las pieles apagadas, cansadas. Eh, es recomendable también para las personas que estamos en ciudad por el tema de la contaminación. Y mejora su textura. Lleva cinco raíces diferentes, dejadme que os las diga porque no me las sé. Ginseng, campanilla china de Odeok, ok, flor de loto y bardana. Pues eso, es rica en antioxidantes, llevo utilizándola un mes y la verdad es que bastante bien, me está gustando mucho y como veis pues he gastado pues muy poquito porque realmente esto, para quien no lo sepa, eh, después de lavarnos la piel, después de hacer la doble limpieza eh, nos echamos, bueno, tónico, yo me echo un, un spray que tengo, que está muy guay, os lo enseñaré un día, <risas> se me ha olvidado el nombre, luego os lo digo y pues nada, mmm, cinco gotitas en la palma de las manos, calentamos, mmm, lo extendemos por toda la piel, se absorbe súper rápido y me está gustando un montón. Voy a seguir con Min Cosmetics, eh, iba a seguir eh, un poco el orden de la rutina coreana pero mejor no. <risa> Entonces el siguiente producto que me compré es Goodbye Redness Centella Spot Cream. Lleva extracto de centella asiática y lo que yo noto porque es que huele a la legua es que lleva aceite de árbol de té esta cremita no es para aplicarla en todo el rostro a lo mejor sí que tienes a lo mejor, una zona más focalizada pues, pues sí que te puedes extender pero básicamente es para tratar los granitos me parece muy suave, muy, muy agradable de utilizar porque no es nada agresiva como otras cremitas tiene un color así como salmoncito que parece como que camufla el grano es curioso me está gustando mucho mucho mucho está muy bien para los granitos pues oye y por último compré este Samtick IMPURE PERFECT Zika es un protector solar con SPF 50 plus PA++++ <risa> bueno plus plus plus plus este está recomendado para pieles sensibles y compré este porque eh, vi un vídeo de Marta Aysern donde hablaba de, de protectores solares ya que mmm, yo, o sea, me los bebo los utilizo a diario todos los días del año, los 365 días de verdad lo mejor que podéis hacer por vuestra piel es el protector solar de verdad en serio y este bueno después de haber tenido pues algunos desamores este año que bueno el año pasado que madre mía horribles y no repito el último que había utilizado era el anti helios eh, de la rose poche y bueno quería probar este a ver qué tal y bueno el otro es súper súper ligerito y este tiene una textura muy agradable, se absorbe muy rápido, eh, me da la sensación de que deja como la piel unificada, no es nada grasa, o sea para pieles mixtas, grasas, súper súper bien. Pero yo sí que noto que me deja la piel muy mate, entonces mmm, me gusta, pero a lo mejor que no fuera tan mate porque últimamente me está gustando bastante las, las pieles un poquito más glowy pero con esa luminosidad natural de la piel nada de grasa y tampoco mate pero bueno, está muy bien me está gustando mucho es muy suave eh, el olor también es súper suave y Jolín es genial y ahora nos vamos a una comprita que hice en Druni. me cogí la cremita de ojos de Alma Secret eh, que lleva aguacate entonces he estado viendo los ingredientes y creo que el 90 y pico por ciento son eh, de origen eh, vegetal tienen certificado EcoCert Cosmo Natural y quería ver en qué, en qué orden estaban un poco los ingredientes y bueno, eh, de primer ingrediente lleva el agua termal, de segundo ingrediente lleva aceite de arroz y luego tenemos el aceite de aguacate, en la sexta posición lleva un alcohol graso, emoliente, lleva también manteca de karité, lleva también manteca de cacao, lleva camomila o manzanilla, lleva cafeína, lleva glicerina, hay que utilizar muy poquito producto, eh, nada con una bolita mmm, calentamos con estos dos deditos que son los que menos fuerza ejercemos y damos un masajito a toquecitos por el contorno. Y me está gustando un montón. Había escuchado que la gente lo comparaba con el de aguacate de Kills. Eh, yo lo probé en su día, me parecía mmm, más graso. Y este yo creo que por el precio que tiene está fenomenal. Hay una versión también que es el doble de grande, es inmenso. Entonces es más caro. Podéis dividirlo entre un par de amigas o lo que sea. Me está gustando mucho. A pesar de tener tantos aceites, se absorbe muy rápido. Y luego encima si nos queremos maquillar que yo creo que la gente nos maquillamos cada vez menos con esto de la mascarilla, pero bueno, si nos queremos maquillar la verdad es que no hacen ni pelotillas ni nada, muy muy bien. Este contorno eh, promete pues hidratación, eh, nutrición de la zona lógicamente y también eh, pues que te, te trata el tema de las ojeras y las bolsitas al llevar cafeína. A ver, yo me noto la zona súper bien con este contorno, me gusta muchísimo, el caso de las ojeras. Llevo toda la vida buscando productos eh, para quitarme las ojeras porque las tengo de manera natural y permanente y ya no solamente en la zona de la ojera sino también en el párpado superior y no he encontrado nada que realmente sea efectivo, sí que he encontrado algún contorno que ya de por sí en su fórmula lleva eh, partículas luminosas como puede ser el contorno, el, el tarrito gordo, eh, de la línea que es un poquito más cara de Etnia Cosmetics por ejemplo ese contorno sí que es verdad que yo notaba que visualmente me hacía mmm, ese efecto era, la verdad es que era muy bonito y era muy agradable ese contorno probé uno que llevaba de hecho eh, retinol no me acuerdo qué marca era da igual y yo no he notado nunca nada en mis ojeras Aproveché también que estaba en Druni y compré dos cositas de Now Buy. la primera es el Serum Detox, este serum bueno lo compré mucho antes que las otras cosas como podéis ver, este serum no, o sea, no es la primera vez que lo utilizo, lo he utilizado más veces, a veces me da la sensación de que se me queda un poquito corto, pero sí que es verdad que me parece súper agradable de utilizar porque me parece muy fresquito, se absorbe muy rápido, con otro serum Así que noto que a lo mejor casi que ni necesito una crema después simplemente factor solar y arreando con este actualmente se me queda un poco corto y tengo que utilizar cremita la verdad es que es muy agradable, tiene ácido hialurónico también lleva aloe vera me parece muy, muy agradable de Nao también he utilizado el contorno que viene en tarrito he utilizado otra crema, eh, la de Día que de hecho la compró hace poco una amiga Raquel y me dijo me o a sea, Petit Sweet y me quedé así pensando y dije ostras es verdad eh, no recordaba yo el olor pero vamos súper bien y nada vi estas que yo no sé si serán nuevas o qué se llama Quinch Peace Sica Bee es una crema hidratante y calmante me parece que es súper ligera, muy agradable de utilizar, se absorbe súper rápido en la piel no interfiere con otros productos que nos hayamos echado antes o después porque se absorbe que da gusto te deja la piel pues eso, hidratadita pero nada grasienta ni nada, es muy agradable ¿Volveré a comprarla cuando la termine? Pues no lo sé, seguiré probando porque no es que haya dicho ¡Wow! es la panacea pero para el día a día me parece mmm, bastante agradable y pues nada, todo esto ha sido el vídeo de hoy. Cada día un vídeo diferente para que no os aburráis. Un día pues hacemos una receta, otro día cosemos, otro día nos maquillamos y otro día hablamos de cosméticos y, y así. Porque nosotras somos así. Bueno, hemos estado haciendo una lista de las cosillas que os queríamos ir contando y ahora mismo eh, estoy grabando varias cosas también que espero que os gusten mucho, la verdad. Y nada, respecto a este vídeo, eh, nos encantaría que nos recomendarais vosotros productos que os están funcionando bien, que os gustan, si utilizáis factor solar a diario, <risa> que no todo el mundo lo hace y yo siempre estoy modo madre regañando a todo el mundo para que lo haga. Pero bueno. Eh, pues eso, dejárnoslo por comentarios si os ha gustado el vídeo, dadle al like suscribiros y dadle a la campanita que está aquí abajo para no perderos ninguna notificación, de verdad tenéis que hacer esto, es gratis recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales que las tenéis como siempre en la cajita de información estoy ahora mismo grabando contenido para eh, los Reels de Instagram y para TikTok, y si os mola incluso los podemos subir por aquí, por Youtube entonces os recomiendo que vayáis y que, pues eso, nos deis vuestro apoyo para seguir haciendo cositas que es gratis además. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.